Hola, bienvenidos a mi canal, soy Arve y aquí estáis viendo el fanal que hemos hecho esta semana Bien, vamos a utilizar por supuesto estas gemas de, de cristal que tenemos aquí ¿Veis? Las puedes encontrar en multitud de, de establecimientos Son muy fáciles de encontrar, son, son de cristal, Sí, ¿eh? que ser de cristal eh, También tenemos eh, parafina de 56, esta vez en perritas, el molde contramolde del panal son el típico que te pueden vender en cualquier tienda de de cerería aquí tenéis el aceite y la brochita para aplicarle después al molde y un cartoncito que emplearemos para poner en la parte baja del molde y así hacer nuestro panal bueno pues vamos ya al lío no aquí tenemos el panal vamos a unirlo con una pistola de silicona a este cartón pues que era de, de unos fastículos cualquiera, de, de, de kiosco, como fuera pues, fuerais un fastículo de cualquier cosa, o un cartón que sea un poquito duro y os vale perfectamente. Bien, aplicamos la silicona todo alrededor del, del molde contra el cartón. Así. Repasar bien que no os quede ningún agujerillo, ¿eh? ninguna grieta por donde pueda escapar la cera. bien hay que me repuesto y terminamos de de aplicar la, la pistola de de silicona caliente aquí así está bien ya bien aplicada ya veréis mirad no se le ve ningún Ninguna grieta Va a ser perfecto para echarle la cera Bien eh, eh, A ver, necesitamos el cartón Para hacer la parte superior de la, del fanal ¿eh? Después se lo quitaremos Vamos a ir ya untando el, La parte El contramolde Mi fanal Porque va a ir la parte de, de dentro Y le echamos también un poquito Al, al molde por la parte interna para que se nos resbale bien la cera a la hora de desmoldarla. Bien, ya veis que llevo un ratito con la cera ya apartada. Está a temperatura adecuada. No está muy caliente. Echamos muy poquita cantidad. ¿Veis? Tener cuidado que os puede quemar un poquito en la, en la base. está calentita. Y ahora con una gema la situamos en la pared. Y movemos un poquito la cera para que agarre la, la gema y la deje sujeta en ese sitio. ¿Veis? Ahí veis una, la gema ya sujeta en la pared. Pasamos otra gema. Así con cuidado. Y cuidado de no quemarse. ¿eh? Vamos a estar sujetando la, la, la gema pero no tocando la cera y podéis ir poniendo pues los colores que os gusten yo lo he hecho de unos colores variados pero podéis hacerlos en tonos azules, tonos verdes los que queráis eh, ya está así varias gemas vamos a pasar ahora a otra de las paredes y después volveremos con esta Primero la una... sujetamos bien contra el, la pared del molde la gema movemos la cera y listo, sujetada Y podéis ponerlas pues en, en unas más altas, otras más bajas Ahora estoy aplicando más cera porque bueno, esta ya se ha ido secando Y bueno, vamos a poner una transparente Mira, así podéis ver bien cómo las voy poniendo Ahí que se me resbaló Ahí así le ponemos otras gemas más a la pared anterior intentar que no sean muy gruesas estas gemas de hecho no vamos a poder ponérselas en las cuatro paredes porque si no el contramolde no nos entraría bien hemos retirado la cera que nos sobraba ya están sujetas estas dos paredes veis Así se van a sujetar, aunque ahora le echemos cera caliente, situamos el contramolde, intentar eh, que toque las gemas para tener más pared en los otros dos lados. Y ahora sujetamos la parte interna del el que es el contramolde y vertemos poco a poco cera dentro. Así poco a poco, ¿eh? no tengáis prisa Veis que no se nos escapa por, por ningún lado cera Eso es perfecto Ahora hemos dejado enfriar un poquito Se ha hundido un poco la cera Y volvemos a echarle cera, la, la cera del cacharrito Volvemos a rellenar un poquito Así las veces que os haga falta, eh Ya está, ya se ha enfriado, entonces ahora lo que vamos a hacer es ya, pues eso con una espátula, quitar lo que era la silicona y el, y el molde de lo que era el cartón, separarlos para poder quitar lo que es esta primera parte del fanal, así nos sale, ahí, bien, Aún está un poquito caliente esta cera, ¿eh? no está fría del todo. Nos va... Primero vamos a quitar el contramole con cuidadito. Así nos ha bajado. Muy bien. Y ahora volvemos para el otro lado. Nos ayudamos con una servita y tiramos. Ahora vamos a otro paso que es ir eh, cortando en vías las esquinas, eh, las paredes por parte de dentro del fanal para que cuando echemos la, la cera en la parte inferior al darle la vuelta ahora a este molde pues se nos agarre bien esa cera ya eh, seca, sólida a la líquida vamos a emplear la bandejita ahora para hacer el fondo del fanal La situamos así aprovechamos pues toda la cera que podamos y ahora a verter esta cera que hemos mantenido desde la primera vez que la hemos encendido a un líquida ¿eh? no hubo que encender más veces este um, el hornillo Bien, hemos dejado enfriar una noche el fanal. Veis que ahora sí es muy fácil desmoldarlo. Ahí se resiste un poquito, pero sale, sale. Ahí tenéis. Aún nos falta otro paso para dar aquí en este fanal. Vamos a aplicarle calor, o una pistola de calor, sobre las gemas. Para que se nos vean bien. Han quedado un poquito tapadas con cera ahora con la pistola de calor la aplicamos van a quedar resaltadas las gemas pero incrustadas en lo que es la cera y así quedan mucho más vistosas bueno eh, yo creo que es buen momento para deciros que si os gustan mis tutoriales eh, darles al like eh, suscribiros si aún no lo habéis hecho que tenemos comunidad y bueno, ahora sí, ahora aplicamos la plancha por la parte inferior para igualar un poquito el rebajes de la, de la cera que tuvimos por la parte superior donde estaban las gemas. Así un poquito de, de plancha. De temperatura mínima, eh. Ahora con la espátula quitamos las rebabas que ha soltado la cera líquida. Y así tenemos nuestro nuestro fanal. Vamos a repasarlo un poquito. Por algunos sitios. Aquí podéis ver las gemas. Y así el resultado final de nuestro fanal con gemas de colores. Y vamos a encenderlo. Una velita de té. La situamos dentro del fanal en el centro y como de día no se puede ver bien aquí tenéis la versión de noche muchas gracias por verme y chao